¿Sí? Vale, bueno. Buenos días. Empezamos de nuevo. Soy... que no nos escuchaban en casa. Eh, soy Natalia Esteban, como decía, jefa del Servicio de Centro de Innovación Docente y Educación Digital. Bienvenidos y bienvenidas a las novenas jornadas de Innovación Docente. Eh, como decía, antes de comenzar, a hacer un breve repaso por el programa de las jornadas. Quería agradecer en primer lugar a todos los ponentes que van a participar en los distintos eventos que tendrán lugar entre hoy y mañana. Eh, quiero agradecer también a los patrocinadores del premio Profesores Innovadores, a la Fundación Universitas 21, a Telefónica y a Teltec. Como no, a vosotros y a vosotras que estáis aquí, los asistentes, y también a los que nos estáis siguiendo desde casa a través de Teams. Y quiero dar un agradecimiento muy especial a todos mis compañeros del CIEE por todo su esfuerzo para que estas jornadas y toda la semana salga adelante. Recordaros a todos los asistentes que tenéis dos enlaces. Perdona. ¿Lo compartís? perdonad otra vez, cosas del directo, estamos empezando. Eh, bueno, como os decía, vamos recordaros que tenéis, a los que estáis a través de Teams, tenéis un enlace para hoy y otro para mañana distinto. Vale, perdonad otra vez. Eh, bueno, y, y comenzamos ya con el breve reemplazo por el programa, ahora sí, de, la, de las novenas eh, jornadas. Después de la inauguración eh, tendrá lugar la ponencia inaugural denominada La motivación en el aula, eh, que, en, el, en la que contamos con Pérez Cornellá, profesor de la Universidad de Girona. Tras el descanso eh, tendrá lugar la presentación de comunicaciones. Sabéis que este año hemos cambiado el formato, eh, tenéis que, y os recomendamos que veáis todos los vídeos que tenemos publicados aquí en el programa, antes de la, de la sesión, porque vamos a realizar una dinámica y necesitamos que la mayoría de vosotros hayáis visto los vídeos. Tenemos también el libro de Astra ya publicado en la, en la web del evento, podéis consultarlo y podéis descargarlo. Tras el descanso para la comida, arrancamos la sesión de la tarde con la mesa denominada Cómo motivar al estudiante en titulaciones semipresenciales, donde contamos con el profesor David García, con la profesora Luisa Eugenia Reyes y con el profesor Francisco Javier Oyuelos. Finalizamos la tarde con la eh, presentación de comunicaciones. Igual pues tenemos eh, publicados publicado los vídeos sobre los que vamos a trabajar en esta presentación de comunicaciones. En una presentación como tal vamos a realizar una dinámica que ya os contaremos y es importante pues que en la medida de lo posible la mayor, visualicéis la mayor parte de vídeos posibles. Tenéis también el libro de Astra aquí que podéis descargar. Mañana arrancamos la mañana o el día con la ponencia denominada la motivación en el aula desde un punto de vista de la neuroeducación eh, y contamos para ello con la profesora Raquel Garrido. A continuación tendrá lugar la mesa redonda, la interacción y dinamización en el aula presencial en este caso, eh, en la que contamos con la profesora Rebeca Martín, la profesora eh, Lorena Rodríguez, el profesor Francisco Molina y la profesora Ruth eh, Pinedo. Tras el descanso tendrá lugar la siguiente sesión de comunicaciones. Igual tenéis aquí los vídeos disponibles que se van a, sobre los que se van a trabajar. Y eh, después del descanso de la comida, pues arrancamos la tarde con la mesa redonda de estudiantes. Este año también contamos con estudiantes y tenemos una mesa eh, en la que participan estudiantes de o sea, delegados de facultad y escuela. Contamos en este caso con Alejandro Asensio, ...delegado de la Escuela Técnica Superior en Ingeniería Informática... ...Alba Calzado, Calzado perdón) eh, delegada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación... ...Jorge García, dele, eh, representante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales... ...Kevin Hernández, delegado de la Facultad de Ciencias de la Salud... ...Y Oscar Regina, representante de la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología... Eh, a continuación tendrá lugar la presentación de las conclusiones de los encuentros de coordinadores y coordinadoras de grado y de los grupos de innovación docente, que son los eventos que han tenido lugar el lunes y el martes dentro de la Semana de la Innovación. Y finalizaremos las jornadas con el acto de entrega de premios Profesores Innovadores 2022 y el reconocimiento a docentes excelentes del programa Docentia. Eh, sin más, le doy paso al profesor César Cáceres, director académico del centro. Gracias, Natalia. Pues buenos días a todos y todas, tanto los que estáis aquí como los que estáis en casa, en los despachos o allá donde quiera que estéis viendo esto. Eh, muy breve, porque lo único que quiero es dar las gracias a todos los que estáis aquí año tras año, en estas cuartas semanas ya, novenas jornadas. Eh, la Semana de la Innovación, es verdad que es la cuarta es cuando cambiamos el formato para introducir pues, talleres de innovación que pensamos que eran muy importantes para los profes y lo vimos tanto el lunes como el martes en esos cuatro talleres que llevamos a cabo, en los encuentros que también estamos realizando, que realizamos el lunes el encuentro de coordinadores y coordinadoras de grado incorporando delegados y delegadas de titulación, eh, lo cual es una de las cosas que quería remarcar hoy, es la incorporación cada vez más de los estudiantes a, a este tipo de actividades de innovación, porque el estudiantado tiene que tener una palabra importante en, en todo lo que es innovación, porque al final la innovación la hacemos para ellos, por y para ellos, y entonces eh, es importante que también les demos en algún momento voz y sepamos qué es lo que opinan, ¿no? Entonces, eh, bueno, como ha comentado Natalia, mañana tendremos eh, esa mesa eh, de estudiantes, y la otra idea que quería reforzar hoy es el que siempre, y siempre lo digo en todas las jornadas inaugurales, siempre venimos los mismos a estos eventos. ¿no? Entonces, yo creo que ya va siendo hora de que a ver si esto empieza a calar en el resto. ¿no? Y yo creo que va calando cada vez más la innovación docente y que cada vez más gente se va sumando a, a este carro. Y es verdad que nos ven, y ayer lo, lo hablábamos en una de los encuentros, dices, bueno, ¿cómo...? ¿Por qué está uno motivado? ¿no? ¿Por, qué está uno, ¿Por qué uno innova? ¿Por qué un profesor se dedica a la innovación docente? ¿Por qué innova? No? Y yo le decía a la gente, digo eso, pues, ¿por qué, cómo, ¿cómo le dices a aquel que, no, que ves que, que, que, que se queda un poquito atrás o que no tiene tiempo para innovar y tal? ¿Cómo le convences tú para que innoves si, si te ve hiperagobiado, siempre de un lado para otro, no sé qué, no sé cuántos? Y, y dices, ¿para, ¿para qué me quiero meter yo en ese jardín no? si, si estoy muy cómodo como estoy? Eh, hay que intentar hacerles ver que, y es que ayer salió una idea genial que dijo Carmen de la Calle, dijo eh, que, que ella lo hace por divertirse. Entonces, eh, pues si, si ven que, que es verdad que oye lleva su tiempo y demás, pero leche, si, si nos divertimos, pues oye, que, que se nos vea que, que esto nos gusta, nos apasiona y que nos divierte. Entonces, a lo mejor así se lo contagiamos al resto no y en vez de... Eh, eh, que cada vez vengamos siempre los mismos, pues vamos cada vez viniendo más. Es verdad que aquí, pues, eh, a cada vez, como hay ahora sesiones presenciales y remotas, pues es verdad que, que no se ve, es verdad que hay mucha gente conectada. Entonces, os agradezco tanto a los que venís aquí año tras año, como a los que estáis conectados desde fuera. Y, por último, agradecer también, por supuesto, a todos, todos los docentes, todos los alumnos, todo el PAS de la universidad, toda la comunidad universitaria, porque apoya esta innovación docente año tras año y, y es un trabajo muy importante el que, el que lleva realizando durante todo este tiempo. Y agradecer al CIED, a mi querido CIED, que, todo el trabajazo para organizar estas jornadas. Muchas gracias. Eh, doy la palabra al vicerrector de Formación de Profesorado y, e Innovación Docente, eh, Antonio Julio López Galisteo. Eh, Muchas gracias. Estimado vicerrector de Transformación y Educación Digital, estimado director académico y estimada jefa del servicio del Centro de Innovación Docente y Educación Digital de la Universidad de R. Juan Carlos. Estimadas y estimados docentes, estimadas y estimados estudiantes, querría comenzar mi intervención destacando la apuesta decidida de la universidad tanto por la formación de su personal docente e investigador como por la innovación docente como herramienta necesaria más que nunca para transformar las formas de enseñanza y aprendizaje. La universidad está obligada, por su propio espíritu fundacional, a liderar las transformaciones que lleven a construir una sociedad mejor, abierta a los cambios económicos, tecnológicos y culturales que se desarrollan en cada momento histórico. Y para poder realizar dichas transformaciones en una sociedad en permanente mutación, las universidades tienen como reto fundamental transformar sus formas de aprendizaje y de enseñanza. En este, en este contexto, la innovación docente se convierte en la estrategia fundamental de las universidades, los centros y las coordinaciones de las titulaciones. Así lo destaca el Real Decreto 822-2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. Este Real Decreto abre la puerta, por primera vez, a promover y visibilizar la innovación docente que se hace en las universidades, ...y a recoger en el documento acreditativo que acompaña el título universitario oficial... ...bajo qué estrategia o planteamiento de innovación docente se han cursado los estudios. La Universidad de Juan Carlos tiene mucho camino recorrido en cuestión de reconocer... ...la importancia de la innovación docente como herramienta para mejorar las ganancias... ...de aprendizaje de nuestros alumnos y que conllevan una mejor adquisición... ...de las competencias y los resultados de aprendizaje. Prueba de ello es que estamos inaugurando las novenas jornadas de innovación docente... ...de la Universidad de Juan Carlos. Nueve años poniendo en primer plano en el mes de noviembre... ...la innovación docente que realizan las y los docentes... ...de nuestra universidad. Unas magníficas jornadas organizadas por el CIED año tras año. Estoy seguro de que el año que viene con las aportaciones... ...de dos vicerrectorados, el de formación del profesorado... ...de innovación docente y el de transformación y educación digital... ...daremos un salto de calidad a estas jornadas. Ese es nuestro nivel de ambición, ese es nuestro reto... ...tratar de ofrecer a la comunidad universitaria las mejores jornadas que seamos capaces de organizar. Este año las Jornadas de Innovación Docente se centran en la motivación y dinamización en el aula universitaria. Vivimos en un mundo dinámico, activo, que nos permite cada vez más interactuar con los objetos... ...e interactuar entre nosotros, incluso en la distancia. Y hemos desarrollado aplicaciones y herramientas para compartir conocimiento y experiencias entre nosotros. Herramientas que desarrollan nuestro potencial a través de la interacción y la dinamización. Nuestros estudiantes disponen de unas competencias digitales que les permiten el uso de estas aplicaciones y, de esta forma, acceder al conocimiento de una forma nunca antes vista. El aula, como extensión del mundo que les rodea y lo que en el aula se desarrolla, no puede ser estática. Debe aprovechar las metodologías activas que dinamizan y motivan al estudiante en su proceso de aprendizaje. Este aprendizaje para que realmente sea significativo y no una simple memorización de conceptos e ideas, necesita de la participación activa, motivada y dinámica del estudiante. Solo así se desarrollan en los estudiantes los procesos cognitivos de orden superior que generan aumentos significativos en las ganancias de aprendizaje y, por lo tanto, que el aprendizaje sea realmente significativo. Un estudiante motivado y que se implica en su propio proceso de aprendizaje se acerca más a la consecución plena de los objetivos de aprendizaje planteados en la asignatura que cursa, y sin lugar a duda, el docente, mediante el empleo de estrategias de dinamización, puede promover la motivación de los estudiantes hacia la asignatura. Como es lógico, el docente debe estar formado en las metodologías activas que le permitan desarrollar las estrategias eh, comentadas. Las funciones tradicionales del docente están en, en proceso de profunda redefinición, porque así lo demandan las nuevas formas de aprendizaje y las características de los estudiantes actuales, cuyo perfil no coincide con el de hace unas décadas. El docente... ...pasa de ser un transmisor de información a ser también un facilitador, un guía... ...un acompañante en la aventura del aprendizaje del estudiante... ...y por qué no, un inspirador y un influencer. Como comentaba al principio de la intervención, la Universidad de Juan Carlos... ...apuesta decididamente por la formación del profesorado... ...en las nuevas metodologías activas de enseñanza. Muestra de esto es la creación del portal de innovación docente... ...disponible en la intranet de la universidad... ...con los recursos necesarios para la autoformación... Y también ha generado la red de docentes innovadores para la formación entre iguales en las distintas metodologías activas de enseñanza. A continuación, y para terminar mi intervención, nos gustaría mostrarles el vídeo de presentación del Portal de Innovación Docente de la Universidad de Juan Carlos. Portal de Innovación Docente de la Universidad de Juan Carlos. El Real Decreto 822 2021 promueve la innovación docente como estrategia fundamental de universidades, centros y coordinaciones de titulaciones y define el reto fundamental de las universidades, transformar sus formas de aprendizaje y enseñanza. La Universidad de Juan Carlos, a través de su plan de formación permanente del PDI, garantiza al PDI el acceso a las últimas metodologías activas de enseñanza que mejoran la adquisición de competencias de sus estudiantes y para aumentar la enseñanza con metodologías activas la Universidad de Juan Carlos crea el portal de innovación docente con los recursos que necesita el PDI para conocer y aplicar en las aulas distintas metodologías activas Guías para el PDI sobre metodologías activas. Y recursos para mantenerte al día sobre innovar. Presente el futuro de la enseñanza universitaria. Y sin más, doy paso a López Sánchez, vicerector de Formación y Educación. Eh, estimado vicerector de Formación de Profesorado e Innovación Docente, eh, estimados compañeros del CIEF, no voy a ir uno a uno, y estimados a todos los presentes, quisiera lo primero sumarme a la bienvenida a todas las personas que vais a participar en estas ya novenas jornadas de innovación docente de la Universidad de Juan Carlos, un encuentro que se ha consolidado en la agenda de la innovación educativa de nuestra universidad. Y quisiera asimismo agradeceros a todos y todas el sumar vuestra fuerza en este movimiento imparable de innovación docente aplicada a los procesos de enseñanza y aprendizaje, con el que buscáis, buscamos, mejorar el rendimiento de los estudiantes, su alcance de las competencias y su autonomía en el proceso. Sois ya parte de una gran corriente, lo pone manifiesto vuestro trabajo diario en el aula y que, muchos, y que en muchos casos traéis estos días para compartir aquí, como una buena práctica desarrollada en alguna de las 68 comunicaciones aceptadas de las 94 presentadas. También el número de inscritos en las novenas Jornadas de Innovación Docente, 427, no son tan pocos, ponen de manifiesto el enorme interés que suscita la innovación educativa. Estas jornadas tienen como objetivo fundamental en sus ponencias y mesas redondas abordar la motivación y la dinamización en el aula, como bien han dicho nuestros compañeros. Para ello contaremos con docentes de la Universidad Rey Juan Carlos y hasta expertos de otras universidades. A todos os agradecemos vuestra participación. Pero sobre todo, quisiera resaltar que por segundo año estas jornadas dan cabida a los estudiantes una voz fundamental a la que es importante escuchar cuando hablamos de motivación. Gracias también, como no, por ser parte de estas jornadas. Los docentes podemos, debemos ser los agentes fundamentales que motivemos para aprender. Y como ayuda y empuje en esta tarea, desde la Universidad de Juan Carlos venimos impulsando los procesos de actualización, renovación y mejora continua de la enseñanza. Esto ha dado como resultado que contemos ya con 71 grupos de innovación docente, con 635 docentes participantes y se hayan puesto en marcha 73 proyectos de innovación educativa de la URJC con casi el 25% del profesorado de nuestra universidad participando. Y todo esto en sus primeras convocatorias. Gracias a todos por las ganas que demostráis cada día para impulsar la innovación docente y seguir pensando en los estudiantes para mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Igualmente, desde la Universidad estamos tratando de acompañar la adopción de distintas metodologías activas y herramientas digitales de apoyo a la innovación, incorporando los cambios metodológicos y culturales necesarios. En este sentido, lo primero, expresar un gran reconocimiento al esfuerzo realizado por toda la comunidad universitaria de la Universidad de Juan Carlos para transformarse en estos últimos años. Es principalmente ese esfuerzo el que nos ha permitido recibir el Premio Aslan 2022 de Transformación Digital en Administraciones Públicas en la categoría de Educación, por la digitalización y su adopción llevada en nuestras aulas. Cogiendo la idea de, de mi compañero, gracias Antonio, va, veamos un pequeño vídeo sobre lo conseguido con, con este proyecto. La Universidad Rey Juan Carlos cuenta con más de 500 aulas docentes en sus distintos campus de la Comunidad de Madrid. Desde la pandemia se está realizando un gran esfuerzo para la mejora y adaptación de estos espacios que simplifiquen su uso y abran su utilización a nuevos escenarios docentes. La incorporación de tabletas digitales, proyectores HD, sistemas de microfonía inteligente y cámaras 4K con seguimiento automático del orador ha permitido ofrecer dar clases en modalidad híbrida durante la pandemia o hasta invitar a ponentes externos de una manera más flexible. Todo ello de forma autogestionada, pudiendo controlar tanto vídeo, audio y proyección desde el mismo dispositivo controlado por el profesor. Contamos ya con más de 160 aulas digitales, esperando completar 200 en este curso. Además, al resto de aulas se les ha incorporado una webcam para posibilitar la realización de streaming. En esta línea de digitalización se ha aprovechado para empezar a electrificar aulas y permitir que los estudiantes puedan trabajar con sus portátiles de forma flexible, así como a desanclar mesas e incorporar nuevo mobiliario móvil para facilitar la incorporación de nuevas metodologías docentes activas en el aula. El objetivo del Vicerrectorado de Transformación y Educación Digital es poder ofrecer a nuestros docentes y estudiantes el mejor entorno para realizar una excelente innovación en el aula. Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Digital. Lo dicho, gracias a este proyecto, entre otras cosas, estamos en camino de conseguir no solo una transformación física en el... ...de nuestras aulas docentes, sino de posibilitar la impartición en nuevos escenarios docentes... ...y facilitar la introducción de nuevas metodologías en el aula, como el aprendizaje basado en proyectos... ...por grupos o la gamificación. Todo lo realizado va en la línea de facilitar la labor docente... ...mediante la inclusión de pizarras digitales para poder digitalizar la información y ponerla a disposición de los estudiantes o posibilitar la impartición docente en streaming, hasta con estudiantes en remoto y presenciales de forma simultánea, para proyectar en otras aulas físicamente separadas, interactuar con otros centros de estudios, o posibilitar la introducción de ponentes invitados internacionales. En definitiva, un proyecto que cubre tanto la mejora tecnológica como metodológica que ha, y que ha mostrado la gran capacidad de transformación que tiene la Universidad Rey Juan Carlos si trabajamos conjuntamente. Gracias de nuevo por vuestra educación por vuestra dedicación y, sobre todo, por vuestra comprensión. Quisiera terminar agradeciendo de nuevo a todos los participantes aquí presentes y a distancia el ser empuje de estos procesos de innovación docente, de sumar buscando siempre favorecer la implicación del alumnado y facilitar el alcance de sus metas académicas. Y desear que sean fructíferas fructíferos los distintos eventos, ponencias, mesas y sesiones de comunicaciones propuestos en esta novena jornada de innovación docente que damos por inauguradas. Muchas gracias.